Señores, seguimos con el dilema. ¿Cómo que dilema? El dilema de nuevo año. <risa> Ahora, ay, Dios mío, tan linda que Melimé se pone como tan. ¿eh? ¿Cómo así que no pasó linda? con ella? Qué bonita ella. ¿Qué hay problema de Melimé? ¿Qué ya se Melimé le manda fuego otra vez a Alessandra MVP, Alessandra Hacto. Hacto. Luego de la gran publicación. Pónganme una imagen sí. de Melimé eh. no nos va por ahí. No, tan para, para, eh. para que se acuerden de. Para <risa> que se acuerden de. Ya me a la ay, ay, ay, no, eso es muy Ya va mía, mía, mía, mía. Luego de la gran publicación, el jueves 2 de enero, que hizo desde Nueva York la influencer, Alexandra Hacktú. Sí, que la buena pu publicación. De la publicidad. Está de analiza, oye, Meneto, que estás analizando que cuánto fue que ya gastó en esa nube. Taxi? Debe haber sido un dineral. Que Muchas personas se han hecho el mismo e incluso han bien, sugerido bien. memes. ¿Quién es esa? ¿Alessandra? Entre las personas que dieron su opinión de este hecho está la artista Meli Mel, quien dijo que no es la primera dominicana que aparece en la publicidad en Times Square. En Times Square. Times Square. Nítido. Sí. Sí. Nítido <risa> Sin embargo, longo sin embargo, a ella también le han respondido esos comentarios que hizo a través de Instagram, donde los fans de le dijeron palabras en su odio sabes que Alessandra tiene es, mucho...? No, decía que Alessandra era el pana pana pana, pana de, de Mozart. entonces no, Melime, ¿eh? Melime. Dios, Perdón. Melime. Es ah, pana full, para, full, pana full. pana de Moza Y Melime decía que ella Oye, una, y falsa. Lo, y los fans... Ay, madre. Entonces, eh, casualmente, vienen y le etiquetan a Melime ahí porque... ¿Para qué la etiqueta? Porque sí, a, sí, a, a, sí. los fanáticos Ay. les gusta el chisme. Ah, eso les, es. Les eso Oye, los fans de, de Alessandra le dijeron de todo. Que era una envidiosa, que esto con lo otro. Porque ella... Pero ya Meli me ha salido ahí. ¿Mm? Ya Meli me ha salido ahí. Sí, y por lo que ella no es dominicana tampoco. Y dicen que la, la primera dominicana no es dominicana, lamentablemente. Ella, Alessandra, no es dominicana. Eh, pero que ella se nacionalizó en esto que Sí, pero no es dominicana. ¿Quién es que no es, dominicana? Eh, ella, ella, es dominicana? Ella italia, no. es eh, italiana, creo yo que. Es. Italiana, oh, de o de algo así, el, no, sé, el, no sé, europeo. De Reino unido, pues, de... unido, algo así. O italiana, de de Inglés, Reino entonces, no, sé. no no no es Reino italiana Reino o, de, o, es, e o es de Reino Unido o es inglesa. europea lo que está europea, la... para europea. Para europea. Que ahora Melimel Mel, le gusta poco el agua Melimel Mel le etiquetaron porque la gente buscando le buscando problemas buscando la gente para saber Mel Mel. su reacción y Melimel es Mel como, como, como mami ¿no? que siempre tiene de vuelta <ríe> siempre <ríe> anda con que, que siempre tiene menudo tiene de vuelta entonces pobre Melimel que cuando lamentablemente ahora mismo lo, lo, los fanáticos más fuertes y, y más apasionados son los lapicitas. Eh, eh, eh, no, no son los lapicitas ya. No, no, ya no, Ahora son los, la, lo ha los alexandristas Ahora los fanáticos más fuertes son no los Alessandristas. No, no. Eso es lo último. Sí. Yo he visto hasta hombres discutiendo. Fue Alessandra, ya tú sí. sabes. Sí.